Bueno, parece que no vamos a terminar con, con este tutorial de Be dragons Color Toolbar y bueno, aquí lo vamos a ampliar para ver cómo eh, podemos colorear nuestros proyectos o en algunos ejemplos, bueno, colorear no es que sea cosa del otro mundo, pero me interesa que pudieran grabar sus propios gradientes y así poder volver a retomarlos para usarlos en otros proyectos. Bueno, vamos a simular que tenemos un proyecto orquestal y queremos eh, colorearlo entonces bueno, aquí en la parte de arriba tengo las percusiones luego tengo los vientos de metal los vientos de madera, los, las cuerdas y por último aquí abajo tengo los instrumentos instrumentos varios, pueden ser synth, guitarras u otros instrumentos entonces bueno, selecciono los tracks, los ítems y bueno, vamos a buscar unos colores que puedan adaptarse a las percusiones. Estos colores son puramente de ejemplo. Eh, no se vayan a regir demasiado por lo que estoy diciendo o haciendo. Eh, denle ruedas o inspiración. Si un sonido les inspira tal color, pues asígnenselo. Yo en este caso le asigné verde y verde oscuro a las percusiones. Eh, selecciono los vientos de metal, los tracks y las ítems, pero antes de esto... Eh, tenemos que grabar, porque de eso consiste este tutorial, de poder grabar nuestros gradientes y luego volverlos a utilizar en otro template, en otro proyecto bueno, aquí escribo verde a verde oscuro, pero primero tengo que escribir percusiones porque entonces así ya sé que las percusiones son eh, de ese color bueno, ahí ya puedo entonces ahora sí cambiarlo y para escoger el de vientos de metal seleccione el amarillo y vamos a ver qué otro color mm, amarillo oscuro entonces que vayan así de forma alta hacia abajo da esa sensación de los sonidos más altos arriba por ejemplo las trompetas trombones después vienen los french horns y, y bueno y ahí bajando tubas de, de más agudo a, a grave bueno puede ser una idea no eh, Allá ustedes después, como quieran hacer, bueno, aquí le doy el nombre, vientos de metal, y le escribo el nombre de los colores que asigné. Sigo más adelante, vientos de madera. Selecciono el primer color, el de arriba, y luego el siguiente color para hacer el gradiente. Eso, lo coloco azul generalmente porque me da esa sensación como de, de viento frío, como. Sí, bueno, esa es una sensación que tengo, no, no tiene que por qué ser el propio azul. Puede ser verde para ustedes, ¿ok? Vientos de madera y le coloco azul a azul oscuro. Vamos grabando poco a poco nuestros, nuestros colores. Ahora seleccionamos las cuerdas. Selecciono los ítems y bueno a las cuerdas. Mmm, yo creo que un color como entre naran y hey, café de pronto café oscuro podrían render. Podrían darme la idea mmm, de, del juego de cuerdas. Que pase por los violines primeros, violines segundos, violas, chelos y. y contrabajos. Siempre colorcito clarito arriba y. Y el oscurito abajo que da esa sensación de entre agudos y, y sonidos graves. Bueno, aquí escribo el nombre. Cuerdas naranja. Cuerdas naranja. A café oscuro. Eh, recordemos que estoy grabando todo esto en color dems. Siempre en la carpeta de Reaper. Donde se guardan todos los temas. Se me olvidó decirles esto. Que es importante. Y bueno, ahí vamos a ir grabando todos nuestros nuestros gradientes bueno aquí por último ya los instrumentos varios como decía antes pueden ser cualquier cosa cualquier instrumento invitado y bueno aquí yo colojo, coloco un color morado y un azul claro creo que un azul claro está bien y si sí, no es tan bonito bonito como que digamos pero pero me da la idea de separación entre las otras secciones. Bueno, grabo este eh, instrumentos varios. Morado. Ah, yo aquí coloqué morado claro, pero era azul claro. Bueno, este este en realidad este video lo estoy narrando, es un nuevo sistema que estoy Probando de grabación de tutoriales. <risa> Siempre innovándome. <risa> claro, sí, haciendo un poco de prueba, sino no uno como aprende. <risa> y bueno, entonces aquí... Bueno, aquí duplico unos, unos... Unos tracks, unas pistas. Como para dar la sensación que... Eh, he insertado nuevos instrumentos dentro de... Esta sección de metal. Entonces claro, como pongo un nuevo track pues me separa el color o sea, ya es viene por el color default entonces yo quiero ir a recuperar el, el color anterior que tenía y si pues no lo hemos grabado pues a menos que no tengamos una memoria y no recordemos exactamente cuál era el color que me gustaba pues, pues bien, pero si no lo sabemos pues entonces al menos ya lo tenemos grabado y bien, como aquí vemos lo recuperé Bien, pasamos a otro proyecto, bueno, que es un proyecto como si estuviéramos haciendo un mixing o un mastering Que es más o menos se procede de la misma manera, pues a la final es, es lo mismo eh, Solo que vamos, por ejemplo, eh, bueno, aquí a las baterías le coloco verde y creo que es como un ¿qué? morado Bueno, ahí se lo aplico Aquí lo salvo, pero voy a crear una nueva carpeta Siempre dentro de color dem y le coloco mis colores mix. Mis colores de mix. Ok, abro la carpeta. Y escribo batería verde a caoba, si no recuerdo mal. Verde a morado no. Verde acá va así. Ok. Sí, entonces la grabo dentro de una carpeta particular para después ir a recuperarlo. Por si queremos ser más ordenados y si trabajamos distintos géneros. Bueno, y utilizo tales colores para un género y otros colores para otro. Pues vamos a simplemente a aquella carpeta donde tenemos ya nuestros gradientes listos y los volvemos a importar al nuevo proyecto eh, que vamos a realizar porque generalmente sucede eso que si vamos a hacer un mastering eh, tenemos cada uno de los sonidos eh, ya preparados y los tenemos que poner dentro del proyecto y cada uno de ellos quedará en, un, en una en una pista y bueno después es solamente cuestión de colorearlos pero no perdemos tiempo en ir a pensar a ver cuál es el color que querió, que quiero aquí, no, este no, este está muy, muy clarito, ¿no? Entonces, pierden demasiado tiempo. Si ya nos acostumbramos a ciertos colores y emprendemos una marcha de trabajo particular, pues ya estamos acostumbrados a ellos y es rápido, es tun, tun, tun, tun y vamos cuadrando. Claro, no hay que ser demasiado, demasiado, que. Eh, rígido, podríamos variar, de pronto los colores que ya no me gustaban antes para ciertos instrumentos los puedo utilizar para otros pero el punto es que nosotros tendríamos que darle prioridad a las cosas que son más importantes y pues las cosas que son más importantes en este momento es o, o estar editando o estar realizando el mastering que el tema musical en el cual estamos trabajando sea el protagonista que todo lo demás, que sean herramientas, que sean estos colorcitos y toda la vaina, que lo podamos hacer de la manera más rápida sin tener que pensar tanto, porque la energía verdadera tiene que ir al, a las cosas que estamos haciendo con nuestros cinco sentidos, o seis o siete sentidos. Y bueno, eso era el punto. Bueno, aquí estoy grabando las guitarras, le coloqué un amarillo y un anaranjado, como por esa sensación de protagonismo de pronto en la música rock. Pero pueden escoger siempre el color que ustedes quieran y bueno voy a adelantar aquí el video para agilizar un poco esto porque a la final es estoy haciendo casi siempre lo mismo sabemos que escojo los colores y lo voy grabando en la misma en la misma carpeta aquí por último ya son los instrumentos varios aquí ya coloqué fue un naranjita y un verde y bueno velocidad normal y sí, bueno, en esta parte ya para el final borro otra vez los colores y hago de cuenta como si estoy empezando un nuevo proyecto y voy y busco simplemente mi carpeta donde he guardado mis colores para este tipo de música. Y bueno, dije que la batería era verde y caoba. Y simplemente lo cargo y aplico. Y así voy haciendo con los demás, los demás las demás secciones. El bajo, bueno, selecciono mis tracks. De aquí hasta acá, ah, aquí me parece que creé un nuevo track, sí, creé un nuevo track. De, de pronto eran cuatro bajos. ¿Por qué cuatro bajos? No, bueno, es que a veces puede ser uno limpio, el otro puede ser el amplificador, el otro un impulso de, de cuarto. Y bueno, entonces a veces se utilizan varios tipos de sonidos para crear armónicos y darle más, más poder, sí, armónico al, al sonido. Bueno, entonces ahí lo cargo. Las guitarras también. Y bueno, aumento otra vez la velocidad. Y pues, sencillamente porque, aunque se ve que es más rápido que está cargando los, los colores, ¿sí? ya no tengo tanto que pensar si no solamente ir a, a escoger los colores que ya había previamente grabado. Y bueno, esto era sencillamente todo lo que tenía que mostrarles en este vídeo espero no haberlos aburrido creo que cuando estoy grabando de esta manera soy un poco más logorroico <ríe> y bueno entonces que será para la próxima entonces para la próxima entrega con esperanzas de que no sea tan tan lejana aquí ya me estoy intrometiendo dentro del sonido de etc por lo visto los tiempos de hablado se calculan menos así y pues no más me queda saludarlos y. estima.